no quiero dejar de ir, pues me haces feliz Aquí. No quiero dejarte de ir, pues me haces feliz. Todo lo hago por ti, ya no hay un por mí. Ahora no falta así, estoy así porque sí. Ahora no quiero morir solo porque estás aquí. No recuerdo bien cómo yo estuve, pero creo que Y es solo para mí, baby. Tengo la receta para poder ser feliz. Debes estar conmigo, conmigo y para mí. Los juegos que juego involucran al fuego. Busco y no te veo, te quiero encontrar. Dale, mami, no te hagas la difícil porque me empiezo a danzar. Pero igual te voy a buscar. Yo te voy a encontrar, no voy a parar. A vez de vuelta Mi móvil sin voz está incompleta Si no tengo amor me bajo otra tableta Solo quiero love, no te comprometas Solo los si tú quieres y estás dispuesta La cabeza me da vuelta Los ojos todo vuelta No quiero dejar de ir Pues me haces feliz. Todo lo hago por ti Ya no hay un por mí Ahora no falta shit, estoy así porque sí Ahora no quiero morir Solo porque estás aquí quiero nada